El sistema de tubos recubiertos con el PVC OCAL es una solución muy eficaz para ayudar a proteger y a prolongar la vida útil de los sistemas eléctricos en ambientes corrosivos. Es importante recordar que, para mantener la integridad del recubrimiento, deben utilizarse métodos y herramientas de instalación especializados. Cuando los recubrimientos se dañan, el resultado puede ser una corrosión prematura que podría poner en grave peligro el sistema eléctrico. En este video le daremos una visión general del equipo, así como las técnicas y métodos correctos para mantener la integridad de estos productos durante su instalación. Este video tiene únicamente fines ilustrativos. Todo el trabajo debe realizarse de acuerdo a las leyes, normas, políticas y reglamentos aplicables.